Otra vez Carnal, Las La Santa Familia con el Junior 13 RS Record 818 prima da faca Me Señala puta gente Criticona como mamá Porque me junto con puro pesado Donde quiera que ando Los guachos me andan parando chale Porque me miran con mis tramos tumbados Gamos sus curas, pero eso no tiene Nada de malo chaval Este es mi estilo tumbado Me dijo mi compa correrle porque viene la cura Yo solamente soy rapero que saca rimas para la gente loca A no acelera, nada nadie soy yo un morro que anda bien activado muchos me critican por el estilo que traigo la gente me trata como delincuente yo no les hago nada no les hago nada chistón carnal muchos me critican por el estilo que traigo la gente Por la facha quédese callado Si no sabe nada de este lado si es que vaya estilo tumbado Ando un poco bien drogado Me siento relajado Esa gente me hace para un lado Porque soy jugando bien malandro Solo soy un rapper que salió desde abajo De tramo bien tumbado El pañuelo negro con mis mis el gallo bien forjado No sé por qué la gente me trata en mal estado Nunca les hice un daño, daño, daño No soy un maestro del engaño Siempre la ley nos juzga por traer a la Mary con yeah. día nos juzga la puta Policía por nuestra pita Con los ojos de China Con la santa familia vamos para arriba fumele, fumele, fumele a La María de la Paz y vuelta para atrás, ahí quedó carnal Santa Familia, familia Junior Junior RC, RC.